Les reservé todos los fines de semana hasta marzo. Porque tenemos algunas bodas que celebrar, algunas personas que encontrar. Sonríe. Y mucha, mucha adrenalina por vivir. ¿Qué les parece? O es así. Sí, CineLive Weekend. Todos los fines de semana por la noche por Star Live.